Presentamos el editorial, hoy titulado, Cogiéndolo Suave... Las fiestas navideñas están al doblar de la esquina. Ya los tapones y la imprudencia están en su punto máximo. Los benditos motoristas, si no caben, quieren que uno se desaparezca con todo y vehículo para ellos seguir la desordenada ruta, muchas veces calibrando. Los ánimos están caldeados y ya vimos a un ciudadano con un trompón en un ojo cuando un inadaptado entendía que tenía la razón. Es momento para recapacitar. Todos los años tienen navidades y podrá disfrutarla el próximo si estás vivo. No te aloques tú también y no discuta con nadie. Y más cuando se supone las navidades son para compartir, fundamentalmente como en familia. Y como el horno no está para galletica, vamos a tratar de que la telera tampoco se queme. Así que bájale algo a la temperatura y cógelo suave. Y disfrútala. Hasta el próximo comentario.